Bien, hasta ahora ya sabes entonces qué es una expresión, cómo identificar de qué tipo se trata la expresión y eventualmente cómo calcular su valor. Ahora la pregunta que surge o que debería surgir es, bueno, pero ¿cuándo se evalúan exactamente las expresiones? Excelente pregunta. Bien, para entender esto pensemos en dos momentos dentro de lo que llamaríamos el ciclo de vida de un programa. El primer momento es cuando vos estás escribiendo ese programa. El segundo momento es cuando ese programa se está ejecutando. Son claramente dos momentos muy diferentes. Eso independientemente de si se trata de un lenguaje interpretado o compilado. Eso dejémoslo por un momento de lado. Lo importante es que mientras vos estás escribiendo el texto de un programa, es, es eso de lo que se trata. Un texto que no es más que digamos, un montón de símbolos juntos y esperablemente bien ordenados. Lo interesante sucede, obviamente, al momento de la ejecución. Entonces, un programa se ejecuta una línea detrás de la otra. En el momento en que un programa está ejecutándose, es cuando se reemplaza Se toman las expresiones, se clasifican y según su clasificación se interpretan y la expresión, o sea, el texto que está escrito en el programa, se reemplaza por el valor de la expresión. Esto por ahí plantea un desafío de, de abstracción, bueno, tal vez el primero o uno nuevo, pero la verdad es que no es tan, tan complejo. Pero ya es interesante que vayas empezando a meterte en cómo piensa o cómo debería pensar un programador en tener siempre en la cabeza estos dos, por lo menos dos momentos diferentes de la, la vida del programa que estamos escribiendo. Tomemos como ejemplo esta expresión que parece muy sencilla, ¿no? A simple vista podés notar que. Hay un signo más en el medio. Ok, entonces esto se trata de una expresión aritmética. Veamos cómo se evalúa. Si miramos con un poco más de detenimiento, vamos a notar que en realidad, acá lo que tenemos son dos subexpresiones. Tenemos una, que bueno, cada una de un lado del, del más, ¿no? la de la derecha. Es una expresión literal, es el número 7. Como decíamos, no hay mucho que interpretar. Sencillamente el valor es. El, el mismo que se está leyendo. Pero el lado izquierdo de la, de la suma hay una A, que recuerda como no tiene comillas, se trata de una variable. Lo que tiene que suceder es que esa variable, para poder calcular efectivamente el valor de la suma, tiene que ser reemplazada por el valor que contiene esa variable. Bien, todo este trabajo de interpretación y cálculo lo hace, bueno, ya sea el, el intérprete o el propio programa si ya está en, en binario. Lo importante que quiero que, que entiendas es cómo de este texto que es una letra A, un signo más y un número 7, se llega a un valor. Que lo que hace en definitiva el programa es decir, digamos, desmenuzando esta expresión hasta poder lograr todas expresiones simples, o sea, literales, y en ese momento terminar resolviendo el... Para, Calculando el, el valor de la, de la expresión. Esto es bastante similar a lo que vos haces o haces hacías en la escuela cuando te tocaba resolver una, una ecuación. Supongamos que la variable A lo que tenía adentro era un número 3. Entonces, lo primero que hay que hacer es, una vez que se identificó que se trata de una variable y un valor literal, es reemplazar esa variable por su valor, que es el número 3. Entonces, la expresión que queda como resultado es 3 más 7. Una vez que estamos ahí, ya podemos decir que cada una de las subexpresiones, o sea, cada uno de los, de los lados del, del más, es una expresión atómica. Es decir, no se puede simplificar más de lo que ya está. Una vez que llegamos a ese nivel, ahí se puede hacer el cálculo y obtener el valor de la expresión, llamémosle, grande o la expresión total. ¿sí? Todo esto, por ahí no te, no te preocupes demasiado, lo hace la, la computadora en forma casi que automática. Pero es interesante que vos lo puedas conocer, cómo esto funciona, porque eso te va a ayudar a escribir mejor, mejores programas. Y sobre todo te va a ayudar a, cuando te toque leer código de otra persona o mismo código tuyo, poder entender qué es lo que está sucediendo y eventualmente modificarlo, corregir errores o lo que necesites. Y bueno, obviamente el resultado final de la expresión es el valor 10.